tal? Yo soy su amiga, Vero Watts. Ya saben, es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. de que el día de hoy amaneció un poco nerd, un poco inspirada, para darles un mensaje muy alentador acerca del de abrazo. ¿Sabían ustedes que el abrazo es sanador? ¡Claro! El abrazo debería de ser recetado por los médicos, pues hay un poder curativo en el abrazo que aún... Desconocemos su origen, porque ¿qué creen? El abrazo cura el odio, el abrazo cura los resentimientos, el abrazo cura el cansancio, cura la tristeza, y cuando abrazamos, ¡uy! soltamos todo. Todos esos resentimientos, esos malestares, esos odios. Y obviamente muchas veces perdemos la razón en instantes, perdemos la calma y bueno, nos podemos ir hasta de boca, ¿verdad? Pero el abrazo nos ayuda a mantener el control porque el abrazo nos da la paz en el alma. Y cuando abrazamos dejamos de estar a la defensiva, permitimos obviamente que el otro se aproxime a nosotros. Nuestro corazón, los brazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo, un abrazo de te amo, un abrazo de qué grato que estés aquí, un abrazo de ayúdame, un abrazo de perdóname, te perdono, un abrazo de cuánto te extrañé. Y bueno, también un abrazo de cuánto extrañé tus abrazos. Y bueno... El abrazo, vuelvo a repetir, debería de ser recetado por los médicos. Pues ustedes saben que también rejuvenece, claro, rejuvenece el alma y podemos hacer posible muchas cosas con un abrazo. Así que por eso hoy te dejo aquí mi abrazo virtual desde el fondo de mi corazón, claro que sí, así que... Nos vemos en el siguiente. Pero, Wats, es un placer estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Bye bye.